hola chicas este video es para mostrarles cómo pueden utilizar las plantillas de bootstrap para sus proyectos eh, vamos a empezar con startbootstrap.com este es un sitio que les va a mostrar plantillas gratuitas ustedes eligen la que quieran la que más se asemeje al diseño al wireframe que ustedes han diseñado para su proyecto pueden ver los diferentes diseños apretando más ver más eh, y pueden ver eh, diferentes páginas entonces escojan la que ustedes quieran entren a la página les va a salir la descripción de lo que contiene y acá abajo hay dos links eh, el de download el de descarga y el de ver el curso eh, el código en github no ustedes ya tienen sus cuentas en github si ustedes quieren pueden abrirlo en una nueva ventana y pueden ver exactamente eh, cómo eh, clonar el proyecto tal y como hemos visto en clase ¿no? o lo que también pueden hacer si es que no tienen git instalados en sus computadoras es darle descargar y guardarlo ¿No? va a bajar un zip ¿ya? Eh, que ustedes pueden descomprimir para verlo acá por ejemplo me está mostrando el contenido del zip ¿no? y ustedes pueden ver que tiene diferentes tipos de archivos tiene la licencia y básicamente el archivo RITMI que es el archivo que les explica eh, de qué se trata, o cómo, cómo utilizarlo, por ejemplo, estoy abriéndolo mi computadora para poder enseñarles, ¿No? les, les dice cómo pueden empezar a utilizar la plantilla, cómo, a quién es el creador, a dónde enviar problemas o bugs, ¿no? que ustedes encuentren. ¿no? Lo importante aquí eh, es ver que tienen el archivo index. ¿No? Si yo el archivo index lo fuera a abrir, es justamente la plantilla que ustedes han descargado. Entonces el archivo que ustedes tienen que editar es este, el index. ¿no? Si quieren agregar más estilos, quieren, eh, quieren cambiar los colores, tienen los archivos de CSS ya cuál es el que tienen que abrir bootstrap css tiene los archivos por defecto ¿no? los estilos por defecto de la aplicación o del, de la plantilla entonces si ustedes quieren cambiar el estilo de esta partida, plantilla en particular pueden abrir el que no es Bootstrap, no. hay tres archivos de Bootstrap, hay tres archivos de CSS y hay dos que son de Bootstrap y uno que no es. Ese lo abren y pueden ver que aquí está, por ejemplo, cuál es el, eh, la imagen de fondo ¿no? que van a utilizar, ¿no? eh, qué estilos han creado ellos que ustedes también podrían utilizar. ¿no? el footer, etcétera si ustedes quieren cambiarle el color del fondo podrían cambiarlo ¿no? en body entonces pueden utilizar esto como base no este de acá junto con el de index ojo que esto va a depender eh, definitivamente de lo que ustedes tengan en su en la plantilla que han elegido ¿no? entonces eso es todo y espero que tengan eh, si tienen alguna pregunta nos la hagan llegar